Hola, soy Lipan, tengo 51 años, perdí de peso y entré en forma por la primera vez después de 50 años. Soy un artista profesional mágico para ser más exacto y como el resto de la industria de los shows tuvimos feriados forzados en 2020, Decidí invertir mi tiempo libre aprendiendo a llevar una vida más saludable a pozo 50. Anos. que hay muy poco material en no YouTube para aquellas danosa Leí en em páginas y e foros de entendidos sobre el asunto y e puede filtrar muchas informaciones valiosísimas que, que compartiré con ustedes. La idea de este canal no es solo apenas mostrarle que es posible entrar en em forma após os 50, e aqui está a Pozzo 50, y aquí está la prueba, sino que también les aconsejar para llevar una vida más saludable de manera más confortable sin nos dar mucho esfuerzo o sacrificio, porque como Steve Jobs dice, o genio criador de Apple, Gosto de trabajar con personas preguiçosas porque siempre encontrar o jeito más fácil de hacer. Ven o trabajo. Catalogué 6 puntos que considero son santo grial para entrar en forma a poesos 50. E como por motivos de trabajo, tuve que morar mucho tiempo en China. Fui descubriendo poco a poco los segredos dos chineses para tener una vida más saludable, más longeva y e mejor. Y e contaré todo a vocês. Todas las terceras feiras a las 9 de la noche en No Brasil ofreceré una nueva entrega con informaciones muy valiosas para obtener mejores resultados. De hecho ahora, o convido a ustedes a asistir al primer video donde vos fala para para ustedes cuáles son seis 6 pilares fundamentales para entrar en forma post 250 Y para no perder nada, ofrezco a ustedes la suscripción vitalicia y gratuita a nuestro nuevo canal. Lo único que vos tienen que hacer es clicar aquí y pronto. Y si vos quisé ficar por dentro de todas las novedades, es sólo clicar no sin niño. veo a vos en breve y hasta la próxima. ¡Obrigado! ¡Chao!